Un bloque de madera de 2.400 centímetros cúbicos de volumen flota sobre la superficie de agua contenida en un recipiente. Si la parte sumergida del bloque equivale a los dos tercios de su volumen, ¿cuál es el valor de la fuerza de empuje que experimenta el bloque? ¿Cuál es la densidad de la madera? Para resolver este problema, aplicaremos el principio de Arquímedes. Al sumergir el bloque de madera parcialmente en el agua, este desplaza una cantidad de líquido cuyo volumen es igual al volumen que alcanzó a sumergirse del bloque. El principio de Arquímedes lo que nos dice es que para determinar la fuerza de empuje podemos determinar el peso de ese líquido que se alcanzó a desplazar. El valor de ese peso es igual al valor de la fuerza de empuje. Por lo tanto, en la solución de este problema, lo que vamos a hacer para determinar esa fuerza de empuje es determinar inicialmente el peso que determina ese líquido que se desplazó. Y para ello necesitamos primero determinar el volumen que alcanzó a desplazarse y que según el enunciado del problema, debe ser igual al volumen que alcanzó a sumergirse del bloque, que en este caso es igual a dos tercios del volumen total. Entonces con esta información podemos ya proceder a determinar dicha fuerza de empuje. Empecemos entonces por calcular el volumen que desplaza el bloque el volumen de agua que alcanza a desplazar el bloque, teniendo en cuenta que ese volumen desplazado es igual a dos tercios del volumen total del bloque. Entonces, el volumen desplazado es igual a dos tercios, el volumen total del bloque según el problema es de 2400 centímetros cúbicos. Así el volumen desplazado será igual entonces. Aquí podemos multiplicar 2 por 2.400, nos da 4.800. Y nos quedaría sobre 3. Y estos son centímetros cúbicos. Ahora hacemos la división. 4.800 dividido entre 3, eso nos da 1.600. 1.600 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de agua que desplazó el bloque de madera. Ahora, con este volumen, entonces, procedamos a determinar la masa de agua que fue desplazada. Para ello, vamos a utilizar la ecuación de la densidad, que dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. De aquí despejamos la masa, y nos queda, al pasar a multiplicar el volumen, masa igual densidad por volumen. En nuestro interés está el volumen desplazado. Por lo tanto, la masa de agua que se desplazó será igual a la densidad del agua, que es un gramo por centímetro cúbico, multiplicado por el volumen desplazado, que son 1.600 centímetros cúbicos. Aquí, entonces, haciendo la cancelación de unidades, de las unidades centímetro cúbico, nos queda que esto es un gramo por 1600, tenemos 1600 gramos. Esta es la masa de agua que se desplazó y que virtualmente pudimos haber recogido en un recipiente alterno. 1600 gramos de agua fueron los que se desplazaron. Vamos a pasar estos 1.600 gramos a kilogramos, nos queda 1.6 kilogramos. Esto por el manejo de unidades, posteriormente cuando calculemos el peso. El peso del volumen desplazado, el volumen de agua que se desplazó. Sabemos que el peso en general es igual a multiplicar la masa por el valor de la gravedad, en este caso sería la masa desplazada, la masa de agua que se desplazó, y entonces el peso nos queda igual a la masa de agua, que es 1.6 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Así entonces, el peso desplazado... Es de 1.6 por 9.8, eso nos da 15.68 newtons, kilogramo por metro por segundo cuadrado es newtons. Entonces hemos calculado el peso del líquido que se desplazó, y teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, ese peso se constituye en el valor de la fuerza de empuje. Así entonces, la fuerza de empuje de este problema es igual a 15.68 newtons. Ahora determinemos la densidad de la madera. Veamos cuál es la densidad que constituye la madera, y que en este caso hizo que se sumergiera hasta dos tercios de su volumen. Para determinar la densidad entonces tengamos en cuenta que hemos calculado la fuerza de empuje que es 15.68 newtons y como el cuerpo se encuentra en equilibrio, eso significa que su peso, su peso total, también es de 15.68 newtons. Esta es la condición necesaria para que el cuerpo no ascienda ni tampoco descienda, se encuentre en total equilibrio. Con esta información vamos a calcular la masa de la madera, la masa del bloque en su totalidad. Para ello, tengamos en cuenta entonces que el peso del bloque es de 15.68 newtons Y teniendo en cuenta que el peso es igual a multiplicar la masa, la masa del bloque en total... Por la gravedad, entonces de aquí vamos a despejar la masa del bloque, pasando la gravedad a dividir. Entonces la masa del bloque nos queda 15.68 newtons dividido entre el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. La masa entonces del bloque será igual, al hacer la división, esto nos da 1.6 kilogramos. Esa es la masa total del bloque. Con esta masa del bloque, pasémosla a, a, a gramos para los siguientes cálculos, que sería 1.600 gramos. Con esta masa entonces ya podemos calcular la densidad de la madera. La densidad, en general sabemos que es igual a dividir la masa, en este caso la masa del bloque, entre el volumen, el volumen total del bloque. Por lo tanto, la densidad de la madera será igual a 1600 gramos dividido entre el volumen total, que son 2.400 centímetros cúbicos. Así entonces, realizando la división 1.600 entre 2.400, tenemos que la densidad de la madera es 0.67 gramos por centímetro cúbico. Efectivamente, esta densidad es menor a la densidad del agua, y esa es la razón por la cual... La madera flota sobre la superficie del agua.